Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a iCau Santa Claus. Atrapé a Santa Claus. Vamos a jugar a por él. Qué bonita la musiquita navideña. Vamos a ver qué nos espera. bueno se da un salón con el árbol la galleta la leche para papá noel qué bonito ahí viene papá noel qué simpático qué muchachote! Está abriendo la puerta y nos va a dejar nuestro regalito o pues bueno si se llama Atrapea santa claus es que contra no estamos despertando bueno Hemos despertado. Usa espacio para levantarte. Vale, ya estoy levantado. Una raqueta de tenis. Y una puertecita. Y no podemos hacer nada. Estamos mm, un poquito desordenado, ¿eh? Dios, qué bonito. Mira todo el adorno. Voy a coger una cámara. Ah, vale. Para pillar a Santa Claus. Aquí está. Nuestro aparatito este para rodar. A ver. Uy, qué bonita la cámara aquí. Vamos a pillar a Santa Claus. ver, okay. ¡Qué regalo de Navidad! Llegar abajo y ver a Santa Claus ahí. En el árbol. Mira la musiquilla, tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Supongo que está todo el mundo durmiendo, ¿no? Porque, porque sí, porque mira aquí están las pisadas. Creen tin, vale, muy bien. Aquí que está aquí, aquí está aquí. ¿Eh? Que se mueve solo, ¿eh? Yo estoy preparando la cámara. Left monster. Tech. Vamos a cogerle la fotito. ¡No! ¡Ostras! ¡Pedrín! Pero ¿y esto? ¡Eh! ¡Oh, ¡Qué cosa más guapa! ¡Tío! mira, la cámara en el suelo pero no se le ve la cara le hemos sacado la, fa la foto y no se le ha visto la cara se la han tapado y se vuelve a reiniciar a ver, el juego es muy simple o sea, hemos pillado a Santa Claus hemos ido a sacarle una foto y resulta que Santa Claus no come galletas <risa> no ha comido a nosotros buenísimo, buenísimo, buenísimo súper original súper entretenido y, y una pasada o sea que joder, muy corto, un ¿eh? 10 sobre 10 espero que, que estéis de acuerdo conmigo, que os guste el juego, el vídeo y nos vemos hasta la próxima Ño. ¡Ostras, Pedrín! ¿Pero y esto? ¡Eh!